Vamos a poner en común eh, los talleres, empezaremos por el taller de incidencia y como os decía al principio hemos creído que sería más dinámico si después de cada taller dejamos un minutejo, bueno un minutejo es un decir lo que necesitemos pero sin que se alargue mucho, para comentarios de del resto de personas que no ha ido al taller y, como antes, podéis hacerlo levantando la mano o, o por el chat. Entonces, eh, bueno, doy paso a Guifre y a Guillermo, que creo que al fin, que son ellos los facilitadores del taller. No sé si van a presentarlo ellos u, otro, ellos u otra persona, pero ya me callo y vamos con, con las conclusiones del grupo de incidencia. Vale, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Pris. Uh, hola a todos. Lo que haremos es que os compartiré pantalla de las ideas que han ido saliendo uh, en el taller, ¿de acuerdo? A ver. Un segundo. Iremos comentándolo con, con Guillermo. A ver, ¿veis mi pantalla ya? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Vale, pues con Guillermo diferenciamos el tema de incidencia. Diferenciamos incidencia nacional, um, creando, intentando crear una red nacional de, de economía heterodoxa, que de hecho es uno de los objetivos de hoy. Incidencia autonómica sería más um, pues como cada, um, comunidad autónoma, ya sea con policy makers y en think tanks en cada uno de ellos. Incidencia local, um, sobre todo en ayuntamientos, y surgió el tema de, para nosotros, el tema de Donut Economics, que es, um, básicamente sería aplicar la economía sostenible a cada uno de, a diversas ciudades. Se está aplicando ahora mismo en Ámsterdam porque la alcaldesa de Ámsterdam se ha puesto las pilas, pero también interesa a otras ciudades europeas. Y que nosotros sepamos, um, está interesado el Ayuntamiento de Vitoria, por ejemplo, Uh, pero también se podía aplicar en, en Barcelona o en otras ciudades. ¿sí? Entonces, de todo esto que teníamos planeado, nuestra participación con el resto del grupo ha sido uh, muy diferente. de Lo que yo pensaba, de hecho. Uh, lo que ha salido, por ejemplo, ha sido, oh, Nina, que seguramente estará por aquí y me corrige, ¿sí, no? el tema de, de hacer la banca ética para estudiantes. Como los estudiantes de economía... Um, Guillermo, corrígeme si no. Estás por aquí, ¿no, Guillermo? Sí. Ok, vale, perdón. Um, el tema de cuando entras en la Facultad de Económicas o en cualquier facultad um, um, de, de estudiantes de ciencias sociales es que te facilitan, por ejemplo, un carnet de estudiante vinculado a un banco. ¿sí? En mi caso, por ejemplo, me acuerdo que fue el Banco Santander ¿sí? y me costó bastante, por ejemplo, cerrar esa cuenta. Um, entonces, Nina proponía uh, el hecho de crear, intentar vincular no tanto una banca tradicional, sino a temas de banca ética, por ejemplo. ¿sí? El tema, entonces, intentando también relacionado con la incidencia universitaria, a uh, la reunión con los rectores. ¿sí? Ahora mismo, uh, la mayoría de universidades no tienen grupos, dijéramos, de economía heterodoxa, pero... En nuestro caso, en la Pompeu o en la Universidad de Barcelona, sí que ha habido grupos de economía terapéutica y sí. Y entonces sería también crear estos grupos y reunirse con, con el rector respectivo. Mi opinión es que, o nuestra opinión en general, es que muchas veces no hay un, no hay una barrera para reunirse con esta gente y no hay una barrera. Uh, no sé qué, qué crees, tú, Guillermo para reunirse con, con este tipo de rectores o profesorado, sino simplemente no lo saben o no surge el, el motivo ¿sí? de reunirse con ellos. ¿Vale? Entonces, uh, el siguiente punto sería... Um, también... Ah, el tema también comentó Nina. Uh, Nina forma parte de la, del colectivo de FES, que es de, de banca ética sobre todo, que es una entidad que, que engloba banca, bancas éticas. Si no me equivoco mal, ¿no? entonces uh, ella comentó el tema de aprendizaje y servicio en las universidades. ¿Cómo sería, sería, por ejemplo, el hacer las prácticas en entidades que no fueran las tradicionales, sino que se, su, fueran un poco más um, entidades sostenibles, entidades relacionadas con el cuarto sector, digamos? Entonces, otro tema también sería uh, la carta abierta al ministerio. Aquí están saliendo muchos temas, pero para la siguiente reunión seguramente intentaremos profundizar o solo centrarnos en uno o dos. ¿sí? De hecho, sería el, el objetivo final para nosotros. También salió el tema de hacer una carta abierta al ministerio. Aprovechando que en esta legislatura hay um, ministerio de universidades, pues también intentar hacer una carta abierta al ministerio con todas las entidades que compuesto hemos compuesto, um, hemos compuesto el, al, el programa de hoy. ¿no? El hecho de nuevos, um, el tema de los nuevos grupos de universidades ya lo, ya lo he comentado. Y Palmar um, también nos comentaba o nos ha facilitado, ella está en Estados Unidos y es profesora, si no me acuerdo, de cultura del capitalismo, creo que era, y nos ha facilitado... Um, un par de links sobre una red interdisciplinaria en Estados Unidos. ¿sí? Aquí en España creo que no hay tantas um, facultades que hagan la doble titulación. Creo que la Pompeo es una de ellas, ¿sí? pero no es tan um, típico. Y entonces en Estados Unidos esto es mucho más uh, típico que se haga esta doble titulación. Y estos serían algunos de los... Me estoy explicando muy mal. Bueno. Iker también nos decía el tema de la incidencia escolar, hacer charlas en bachilleratos y de escuelas. Es verdad que, que si ya hay poca variedad en la universidad a la hora de, del análisis de, o de la teoría económica, en las escuelas o en el bachillerato aún menos. ¿sí? Y entonces uh, las ideas, como idea también surgió de hacer incidencia en las escuelas. Uh, haciendo charlas, dando a conocer a los estudiantes de bachilleros en las escuelas, que aparte del modelo neoclásico, neoliberal, uh, también hay otros modelos económicos disponibles. Um, Maru también uh, nos hacía hincapié en la incidencia ciudadana, en el hecho del consumo responsable, la economía sostenible, intentar hacer incidencia, Uh, no solo en universidades, no solo en el ámbito académico, sino también en uh, la ciudadanía, ¿no? que tenga algún tipo de, de conciencia a la hora de consumir. Uh, bueno, cosas pues que, que estamos aquí, creo que ya, ya sabemos algunos de ellos. Y entonces, como otros, apunté la reunión con, con Ross para tomar nuevas ideas. Ross es uno de los directores de Thinking Economics, y también nos facilitaron la web de Econoplastas, que es un profesor de, nos comentó Maru que era un profesor de Instituto de, de Guadalajara, que hace charlas con los institutos de ahí sobre otros, otras visiones de la economía, que digamos. ¿sí? Vale, no, creo que me explicaron muy mal, no estoy acostumbrado a explicar todos. Sois aquí profesores o gente que está acostumbrada, creo, a, a comentar yo he sacado más o menos estas conclusiones ¿sí? del tema de uh, del taller que hemos hecho en cliente que creo que ha sido muy fructífero y me esperaba otras cosas mucho uh, muy diferentes y me ha gustado porque han sido ideas muy diferentes de las que habíamos discutido previamente con Guillermo de hecho ¿sí? no sé si Guillermo tiene alguna otra cosa a añadir nada tú has dicho absolutamente todo no, ya, ya. Sí, muy bien. Vale, bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis aún aquí. Laura, ¿querías comentar algo? has dicho. Solo quería decir que te has explicado maravillosamente bien y que hay que dejar de eh, autolimitarse la concepción de que no explicas bien porque no hay que ser ni profesora o profesora ni tener una determinada edad para poder expresar ideas y argumentaciones cuando se sabe de lo que se habla como es tu caso, así que... Eh, yo, por lo menos, me ha quedado muy claro. Es que recasco. Muchas gracias. Okay. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el tema de incidencia o queréis hacer alguna otra aportación que nos sirviera en el grupo este que estamos, de hecho? Eh, yo creo que, bueno, yo creo que además eh, habíamos hablado de, como os decíamos al principio, de mandaros un mail con estos documentos y uh -huh. son todos documentos colaborativos. Entonces también eh, se pueden ir añadiendo ideas ahí y como decía Gifre, en el segundo encuentro no, trataremos, trataremos de, de, de, de ahondar en esto. Eh, gracias Guifre, gracias Guillermo y a todas las personas que habéis estado en el taller. Me parece, aunque haya salido otra cosa, como decías Gifré, yo creo que es muy importante. Eh, ahora eh, os voy a trasladar lo que hemos hecho en el grupo de contenidos. Os voy a... Nosotros hemos hecho un formato Padlet, que bueno, pues es, es, es una cosa como depósitos donde podemos todos ir ya se me ha ido bueno, de, de ir poniendo ¿no? como posits. Si estuviéramos todos juntos en, en una sala presencial, pues iríamos pegando nuestros posits. Estábamos seis personas eh, había un profe y el resto eran estudiantes y una persona de Rethinking Madrid. Eh, por favor, si se me olvida alguna cosa vuestra, por decirla. Y entonces, bueno, pues hemos hablado un poco eh, de todo y yo he, en el descanso he ido añadiendo cosas que se habían quedado, que no nos había dado tiempo a, a poner. Entonces hablamos de sobre todo de temas a tratar en las propias asignaturas, de formatos y, y de materiales. Luego yo he añadido cosas, informaciones e investigaciones de cosas que estamos haciendo en Economistas que me puedan parecer relevantes. Porque esto, como digo, eh, lo tendréis en el email, ahora de hecho os pondré el link en el chat y las que están hipervinculadas podéis ir directamente ¿no? a, a, a ver las cosas. Entonces, en los formatos, eh, bueno, se recalcaba un poco la idea esta que se habló durante la presentación de que fuese interdisciplinar, ¿no? que se tratasen estos temas de economía plural eh, en, en, en otras carreras, en, en la de políticas, filosofía, sociología, en otras asignaturas. Eh, también se hablaba y aquí hubo un poco de debate ¿no? de que hubiese más debate en las propias asignaturas en las que fuesen eh, y acabamos concluyendo que quizás en la educación española hasta ahora eh, hay una carencia del de arte de debatir dejando un poco a un lado eh, la opinión que tú tengas eh, sobre la economía en este caso, pero sobre cualquier otra cosa, ¿no? que, que era muy teórico y no se compartía o no se hacían ejercicios de, de debatir. Eh, la persona de Rethinking Economics además nos contó que ellos tienen un plan que es hacer un contenido formativo accesible a todo el mundo, no solo a las personas que estudien economía o que estén interesados en la economía. Y entonces están pensando en generar un canal de YouTube, eh, un blog. Hablaban también de crear un portal con material económico, que de hecho eh, hemos quedado eh, que nos va a pasar el link de un portal económico británico, creo que era, que estaba muy, muy completo. Eh, a raíz de esto y de lo que salió en, en la investigación eh, hemos puesto un link aquí a un repositorio de economía crítica que ya os digo que si lo pincháis eh, os aparece el repositorio, es, una, es un ejemplo de repositorio porque hay muchos o, o bastantes eh, digamos. En cuanto a los temas que echan en falta en las propias asignaturas eh, son estos que veis aquí, el de economía feminista, economía ambiental, que sobre todo estos dos, eh, la persona docente decía que, que había una gran carencia ¿no? en, en la asignatura de economía española, creo que era. Eh, también el resto de participantes echaban de menos que hubiese que se tratase la corriente poskeynesiana. En la teoría monetaria moderna, el modelo stock-flujo y que la asignatura de historia del pensamiento económico eh, echaban en falta que no se dé antes, en, en los primeros cursos de economía y luego también hablábamos de que quizás no debería llamarse historia del pensamiento económico, porque a veces la historia nos hace pensar en algo antiguo. Luego yo aquí en investigaciones he añadido eh, las dos investigaciones que se han presentado hoy, la de Euskadi y, y la estatal, y también desde economistas estamos trabajando en futuras investigaciones, ¿no? y esto también lo planteo aquí de cara a siguientes encuentros o inquietudes que tengáis cada una de vosotras, pues a nosotras sin tenerlo cerrado pensamos que es muy importante, sobre todo en tiempos de pandemia, hacer más estudios sobre los cuidados, la fiscalidad, la democracia económica, entre otros temas. Eh, se me olvidaba, también hablábamos en cuanto a materiales, decíamos que sería interesante eh, tener acceso a reseñas de libros o apartados, o capítulos específicos de ciertos libros que fuesen interesantes, entonces aquí eh, yo aproveché y puse eh, el link de de una cosa que se está haciendo desde Economistas, que se llama Leyendo la economía con gafas críticas, ¿no? y es un blog donde, donde recomendamos libros. También están las publicaciones cuatrimestrales que hacemos, que son los dosieres de Economistas, que se hablan de, de, bueno, de diferentes temas económicos, están en la web, pues los podéis descargar y también ahí hay... Eh, en la última parte siempre hay una reseña de un libro y luego las formaciones que hacemos desde Economistas sin Fronteras, sobre todo dirigidos al ámbito universitario, tanto a docentes como a estudiantes, son las escuelas de verano y las jornadas de Otra Economía está en marcha que se hacen una vez al año. Eh, hasta ahora eran presenciales, este año se han hecho enteramente online y es una pena porque bueno, o sea, había muchos espacios de compartir a las que pueden asistir, bueno, cualquier persona y facilitamos, porque normalmente solemos hacerlas en Madrid, pero facilitamos que asista eh, gente de, de cualquier territorio. Y yo creo que con esto eh, voy a parar de compartir pantalla. Eh, no había nada más, porfa. Eh, los que estabais en el grupo, si veis que falta algo... Eh, me lo decís, he visto que Miguel Aro ha puesto el link de, de una página con muchos recursos eh, yo las iré integrando en el Padlet y, y os pasaré ahora en cuanto eh, pueda callarme un minutito os paso, porque para esto no soy multitarea, os paso el link del Padlet eh, por el chat, pero como os digo vais a tener esto en un email porque lo que se trata aquí es de compartir todo lo que haya salido y con esto lo dejo y bueno, perdonad lo dejo si no hay si no hay nadie que quiera añadir nada, ¿Miguel quería decir algo? Sí, si puedo añadir un par de cosas. Eh, claro. También comentamos um, eh, las reseñas de libros y de um, lecturas interesantes y también um, los grupos de lectura para fomentar um, tanto el debate como um, lecturas interesantes y... y la exposición de, de ideas. Y luego, algo que no, que no me dio tiempo a decir en el grupo con respecto a la, el, la interdisciplinaridad, eh, no solo podemos... O sea, creo que está eh, Por supuesto, la, eh, debemos incluir mm, otras ciencias sociales definitivamente, pero creo que también eh, es, es muy interesante que... Que nos, que nos planteemos utilizar eh, otras, o, otros campos científicos como puede ser la biología, las ciencias, de, las ciencias terrestres, geología, sobre todo para um, temas de economía medioambiental y algo muy interesante es um, una iniciativa muy interesante es la complejidad económica que se basa bastante en, en la informática para, para intentar eh, crear modelos que, que sean más, más veraces y que representen la economía de forma más veraz. Entonces, simplemente comentar esas dos cosillas. Perfecto, muchas gracias Miguel. Eh, iré, me lo he anotado aquí, voy incluyéndolo en el Padlet que os he mandado a todas por, por el ¿Te ¿Quieres comentar una cosita, Frie? Sí, claro. Eh, Miguel, muy interesante el, tu relación con la biología porque de, realmente es un tema que yo tampoco conocía y precisamente eh, Unai, que es un chico que hizo prácticas con economistas sin fronteras y que luego él ha seguido con sus inquietudes y, y su recorrido de profundización en el estudio de la economía, va a impartir una sesión en el curso de verano que vamos a dar en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Eh, precisamente por esa necesidad, Guifré, de dar la voz no solo a catedráticos o no solo a personas que tienen muchísimos eh, seguidores en redes sociales, sino también a gente que puede ser joven, que puede no ser conocida, pero que tiene un interés en un ámbito concreto y que se está formando y que puede eh, aportar y que también es, eh, yo creo, que la obligación de, eh, a la hora de organizar eventos, por, lo, por supuesto, mostrar a gente solvente, gente que sepa, pero también dar voz a gente joven, a gente que no está eh, tan visto, tan conocida y que puede ser también igual de solvente y precisamente eres la segunda persona, Miguel, que propone o que habla de esta eh, teoría de la complejidad de la que yo no sabía y bueno, a, a raíz de lo que has hablado de mostrar la relación con otras disciplinas que no solo sean Ciencias Sociales, pues quería comentarlo y sin más me callo, es que te casco. Pues muchas gracias, Laura. Pues ahora doy paso a Carles, que era el facilitador de, del taller de, de organización. Bueno, ya para acabar, solo queda organización y después hacer un poco de cierre, que haré. Eh, organización, comparto pantalla, pero pero es en teoría Eduardo quien quien presenta, que si, si eso... Sí, como quiera. Se, se ve, ¿no? Sí, se ve, Carles. Dale. Bueno, en organización eh, estábamos también gente diversa, eh, más bien gente de la asociación de Postcrash, hay gente también de financiación ética y solidaria, en proceso de, de secundaria, de filosofía, que creo que tenía un grupito ahí en su, en su instituto de trabajo, gente de del departamento de cooperación de la Universidad de Córdoba. Eh, o sea, que era un, un grupo diverso también. En manera organizativa hemos puesto muchas cosas en, toda esta, en todas estas partes que, que podéis ver en la pantalla, en el puzzle. Eh, voy a resaltar las que más hemos dialogado, que... Que, que hemos estado aportando. ¿no? Eh, lo primero, mmm, Carles nos había pasado una lista, no sé si la podéis ver o la puede pasar también otra vez al chat de, de las organizaciones de, de economía de, eh, plural que hay en, a nivel internacional, eh, de Rethinking Economics, Post Autistic Economics, o Economics. Bueno, si lo puede volver a pasar, ahí lo, ahí lo tenéis. Eh, como... Digamos como para saber qué es lo que hay a nivel organizativo internacional, sobre todo este aspecto que estábamos trabajando. Eh, lo primero que salía era que, que bueno, si, si hiciera falta financiación en, en un posible grupo que saliera, eh, no, hemos, no hemos andado demasiado en la organización interna, más que podría ser un grupo de trabajo en el que, por ejemplo, habría que contar con un manifiesto o con algún punto común que, que se del que, del que partir y, que, y del que compartir, y con, como, con financiación se había hablado de Economistas sin Fronteras, ¿no? había, Laura había dicho que, que había bastante proyectos y subvenciones que se podían utilizar, eh, desde las finanzas éticas y, y solidarias a nivel europeo, pero bueno, hemos incidido quizás más en... en en la difusión, me parece a mí que hemos, hemos estado un poquito más de tiempo, ¿no? Eh, hablando de, de, cómo, de cómo tejer redes. La, la, el objetivo es intentar tejer redes con otras organizaciones que ya están trabajando en esto, con profesorado, eh, con el Consejo de la Juventud, con departamentos de cooperación de las universidades, porque el objetivo de la organización eh, que veíamos era que había que llegar al, al alumnado, a las aulas, ya sea en las facultades o en, las, o en, la, o en los institutos, ¿no? El objetivo es poder, poder estar dentro de, esa, de esas universidades y esa difusión habría que hacerla sí o sí, tejiendo redes con lo que ya se está haciendo, como por ejemplo eh, la red ECES, la red de educación en finanzas éticas y solidaria, que, que agrupa a profesorados, organizaciones de educación, eh, transformadoras y finanzas éticas, que lo podéis ver ahí en la línea de, de grupos en, en España. Eh, eh, contar con la gente que ya está trabajando y que ya está en red trabajando para, para ayudarnos, ¿no? Eh, como ideas o eventos, pues sería hacer un evento anual en el que pudiéramos eh, convocar a, a organizaciones eh, afines que, que, bueno, digamos que vayamos creando, yo creo que el objetivo es ir, ir creando un... Eh, un grupo un poquito más grande, interdisciplinar, con todas las cosas que habéis ido diciendo en los otros talleres, que hagamos alianza con el resto para, para poder crecer a, a una... A, bueno, a, de momento son, eran ideas, como nos decía Carles, no hay nada más organizado, no pero bueno, eh, obviamente a, a, de difusión, pues también a través de las redes sociales, y, eso lo hemos hablado, no hemos podido, eh, digamos... Eh, concretar mucho más, porque a nivel organizativo tampoco sabemos qué queremos, entonces, pues bueno, lo que nos ha quedado muy claro es que habría que tejer redes, conocer lo que hay y, bueno, mi post, pues, eh, digamos, como establecer un, un encuentro anual, podría ser de, de, de educación plural, eh, en el que se pueda invitar a, a toda la gente que le pueda interesar esto. Eh, y... Y bueno, yo en el grupo como había eh, personas que trabajaban en la enseñanza secundaria y bachillerato, pues parecía interesante el, el objetivo de empezar desde los institutos y, y desde esa red de profesorado eh, que, que sea sensible a, a la educación económica plural desde la secundaria y no solo tanto en la, en la universidad, ¿no? Y que, bueno, en esos encuentros se pudiera tratar de, de muchos temas de qué contenido ya habéis hablado y mm, de empleabilidad. Parece que. Eh, eh, Félix, el profesor de, de, de secundaria, nos decía eh, cómo, cómo enfocar esto eh, a los chavales que, que luego van a ser empleados o, o van a buscar trabajo en empresas mercantiles, en, digamos en banca tradicional, no los que van a ir por la banca ética y por otro tipo de empresas. ¿no? Cómo preparar también para saber que, que el, lo que se pueden encontrar. ¿no? Eh, no sé si dicho algo claro o no, pero es que tampoco hemos, hemos concretado nada en especial, no sé si se me olvida algo más, pero ya te digo, lo más importante es eh, el tejer redes y encontrarse esas otras organizaciones, hacer una lista que podamos ver qué, con qué gente se cuenta y poco a poco ir dando pasos ¿no? en un evento eh, anual, ojalá pudiera ser presencial, eh, en el que se, se hablaran de todas estas cosas. Pues dejo de compartir pantalla. Vale. He hecho, ya para, para ir terminando, un par de cosillas. Eh, primero paso por aquí, por el chat, un, un documento vale de, de Drive que quien quiera puede ir, puede ir apuntando cuando le dé la gana, ideas, eh, pensamientos de los que surgen después de, de esta charla, si, si quiere apuntar cualquier cosa, si puede comentarnos algo, si quiere comentarnos algo... Eh, cualquier cosa, pues apuntada ahí Y así queda escrito y no queda en el mundo de las ideas Que el mundo de las ideas es bonito no Platón está muy bien Pero aquí no, vivimos, no podemos vivir en él Así que hay que, hay que hacer algo eh, y Esto, esto para, para quien quiera, cuando quiera Después, eh, dos cosas importantes Si alguien quiere meterse en, en organizar esto Porque ahora aquí somos, organizando esto Somos Friest, Guillermo, Gifré, Ruth y, y yo y Dani que no está aquí, pero si alguien quiere meterse a organizar esto, ayudarnos a echar, a echar una mano, pues súper bienvenida y que nos pase que nos diga ahora por el chat o que abra Fiest, envía un mail, lo que sea, pero aquí, aquí todo el mundo es bienvenido, bienvenida ¿eh? así, que, así que sobre todo esto, si, si alguien quiere sumarse pues adelante eh, pedir que, que, que si podéis hacer difusión porque esto básicamente lo que podemos hacer es a base de de boca a boca, si no, no sé no sé cómo, cómo se va a hacer y sí, y como, y como último ya para cerrar, nada, lo que he dicho y está antes, eh, haremos una ronda de mails, tiraremos mails a, a quien haya venido, y quien esté interesado para hacer una queda para la siguiente reunión en teoría ya para la siguiente reunión tendríamos ya montado algo más como lo que hemos hecho hoy, pues para ya ir a empezando a mover cosas, porque hoy ha sido como ha sido, a ver quien le interesa ver quién le, saber quién le interesa, saber cuál es la motivación de la gente, tirar ideas y que, que el proyecto no, no, no se haga desde abajo arriba, sino desde arriba de esa, ahí, al revés, no de arriba abajo, sino desde abajo arriba, no eh, esto pedir que a, esto, difusión, y, y en el mail miraremos a ver cuando la siguiente fecha cuando, cuando nos va bien cuando os lo va bien ¿vale? así que si hay algún comentario ah Importante, me he petado los turnos de después que hablara Eduardo. Así que alguien tiene un comentario respecto a la organización que ha comentado Eduardo, porque me lo he petado aquí. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, yo uh, apuntar. Ah, ahí, ahí. Pues, Es una que en, en, en Cataluña, y creo que a nivel estatal también, hay una asociación de profesores, bueno, se llama asociación de enseñanza de economía. Está presidida hasta donde yo conocí por un tal Gozalvo. Eh, son unos 150 profesionales de educación que hacen una jornada anual en la Autónoma y están vinculados también a un grupo de estudio del ICE de la Autónoma. Os lo digo porque eh, bueno, hay una alianza allí que os puede interesar. ¿no? Um, y después que a partir de la creación de los Ateneos Cooperativos, que ahora ya hay unos 15 por toda Cataluña, si lo digo bien, uh, tienen un, un, un, un círculo de educación y uh, eh, está inspirado por la economía social y solidaria, eh, todo el planteamiento del Ateneo. Entonces, a través de los círculos de educación de los Ateneos Cooperativos que están en todas las comarcas, que tienen programas de educación, tal vez en algún Ateneo pues les interese invitaros a un curso de verano, a unas charlas, tienen también, van por los institutos, es decir, que hay una organización que podíais podéis usar ¿no? para difundir, para, para que se hagan eco de lo que hagáis y, y eso ya existe. Pues esto es algo que se puede, por ejemplo, apuntar en el, en el documento que ha pasado. Cosas de estas para que, porque está, o sea, habéis ido diciendo cosas que son muy guays, muy interesantes, pero si se dicen solamente, no, no, ¿sabes? No, no, no lo vamos a poder aprovechar. Eh, ya para acabar, para, para terminar, paso por aquí, hacemos un Mentimeter final, ¿vale? Pero un parlás. mentimeter sí. Que hay una pregunta en el. Bueno, no una ah. pregunta, pero ya, la han puesto dos personas. Bueno, Laura y y Ana. Han puesto algo si quieres comentarlo tú. No, no, di, di, di tú, di tú. Bueno, es que tú llevas más tiempo en postcrash que yo, entonces. Es que no sé qué, qué han preguntado, qué han preguntado. Eh, han dicho, me ha faltado que desde Post postcrash me deis vuestras recetas. Supongo que a nivel de organización, cómo lo hacemos. Ah, a mi madre. Ya lo he dicho antes al grupo de organización, que yo es básicamente como, o sea, como somos gente que son gente sin tiempo, con poca energía, porque hace miles de cosas todo el día, ¿no? Y está sonriendo, es un poco esto. esto. Eh... Así un poco para hacer un poco un pa para sincerarse un poco en el tema post crash. Yo entré en post crash hace hace un tiempo ya, pero al principio cuando entré era era un, un pantano esto, o sea, era, era gente que hablaba pero no decía nada, no eh, se discutía muchas cosas pero no se discutía nada y no se hacía nada. Eh, y este verano un, unos cuantos dijimos a ver vamos a hacer un, un poco relanzar un poco esto. Y lo que nos ha funcionado y que nos está funcionando creo muy bien, sino Ruth que me desmienta, o Gifre que me desmienta, si me equivoco en esto, es tener mucho en cuenta que hay que motivar a la gente. O sea, que todo el grupo sepa que hay que motivar a la gente. Entonces, hay gente en Postcards que sabemos que hay que motivar a la gente y que nos dedicamos a motivar a la gente y tirar ideas continuamente y a mover cosas y, y esto. Gifredi. ¿y? Creo que tal vez um, Perry es un crack también y Ruth también. El hecho de funcionar por objetivos, por objetivos realistas a corto y largo plazo. Y era pasos. Y entonces si se funciona por objetivos la gente se motiva. Objetivos que pueden ser uno o dos máximo. O sea, yo, que cada, en este caso cada taller tuviera un objetivo o dos realistas de momento, que fueran pequeños. ¿ok? Y nada, eso. Si la gente ve su voz, que se escucha, que funciona, lo que hace y tal, se va motivando. Creo que es. Y en post funciona por, um, por comisiones, ¿no? Hay cuatro o cinco comisiones que se cuidan de cada una de las cosas. Y en cada comisión, pues hay tres o cuatro personas más o menos. Sí, y aparte de eso, asambleas. Sí. Eh, bueno, si no semanales, pues cada dos semanas. Y depende de si tenemos exámenes o no. Asambleas y comisiones, yo creo, a nivel formal, digo. Vale, creo que ya está. Tampoco nos alargamos más. Sí, que ya, ya entramos en horarios. Ya es horario sí. nocturno, ya, ya es happy hour ahora. ¿eh? Sí. Eh, pero esto, que básicamente motivar a la gente y, y saber que si no se motiva a la gente no se, no, no, no se lleva en ningún sitio. Vale, para terminar ya rapidísimo. Hago un, a, hemos preparado un mentimeter, ¿vale? Friestos eh, se, se está compartiendo pantalla. Y aquí tenemos un poco las instrucciones, que es que me, os, os tenéis que meter en esta web con el código que os escribo aquí ahora, que es 9168-3231. Carles, perdona, para quien no esté familiarizado, que se puede hacer desde el móvil, ¿vale? Que no hay que descargar nada y solo hay que poner menti en el internet en el móvil y ya sale la pantalla para meter el código, ¿de acuerdo? Gracias, Laura. Entonces esto, podéis copiar y la idea es que pongáis, ni que sea nada, una frase, una idea, lo que sea de la reunión. La, la idea es esto, que, todo, que todo esto quede de, algún, de alguna forma, así, si tenéis alguna crítica, si tenéis, pues mira, me ha faltado que hablaseis de esto, me ha, me ha gustado mucho que hicierais esto, que no sean cosas solo bonitas, ¿eh? Las cosas bonitas no son... Está bien, ¿no? Pero un poco de crítica también es mejor, porque si no, no, hay... no se mejora. Mira, esta está bien. Crear una red de economía heterodoxa, pues... A Ahora Carles complicado. va a compartir la pantalla de la votación para que, para que la veamos todos. Porque es una votación a, a tiempo ver. real. Si nos compartes la pantalla, Carles, gracias. Comparto. Ahí estamos. Se ve, ¿no? Sí. Hay potencial. Ahí, ahí. La potencia, la potencia. Por ejemplo, si tema crear una red de economía heterodoxa. Si alguien tiene una opinión respecto a esto, pues que cite, que cite el texto, ¿no? Que diga, que cite el texto entre comillas y opine, pues crear una red de economía heterodoxa y dando su opinión. Hacer una red por encima de los grupos, hacer una federación de grupos, cosas estas. Además, movimiento estudiantil, desde Postcrash, yo doy 100% el soporte a este comentario porque somos cuatro matados, haciendo trabajo, gastando energía. Carlos, siempre se infravalora. Perdón por eso. Eh, bueno, como ya quedamos pocas y es casi la hora de terminar, luego esto lo podemos quitar de la edición del vídeo, frías. pero no digas lo de cuatro matados porque voy a aplicar una cosa del mundo laboral que me dijeron a mí una vez a lo que estás diciendo tú en el ámbito de la movilización. A mí una vez una jefa cuando empecé a trabajar me dijo nunca subestimes jamás al becario o a la chica de prácticas, porque quizás en 10 años sea quien te esté contratando a ti. Entonces, nunca subestimes a ese matado que ves ahora haciendo ruido con otros tres, porque quizás dentro de 10 años eh, sea quien esté impulsando algún pequeño cambio. Tampoco te digo que vayas a, a terminar con el hambre en el mundo, pero, pero no te subestimes, efectivamente. Pues dentro de 10 años nos vemos, organizamos esto y nos vemos en el Banco de España, ¿no? Cambiando aquí un poco las cosas, aplicando nuevas teorías heterodoxas en el Banco de España. Yo con esto a full, a full. Pero si el Banco de España ya no tendrá poder, hombre, dentro de 10 años. Ah, por eso, por eso. Creamos nuestro sí. Banco de España y funcione bien, hombre. Todo bueno, pues ya cerramos, gracia... ¿no? Sí. Sí, iba a decir esto. Vale, pues esto queda... Sí, Miguel, nos vamos, nos vamos ya. que En teoría te terminábamos a... ¿Cuándo terminamos? Fíjate, terminábamos a las seis y cuarto, ya son las siete y cuarto. Sí, a así. las seis y cuarto y, y nos hemos ido una hora más, bueno, como sabíamos, porque se nos había comprimido mucho el programa. Entonces, bueno, los próximos pasos es daros las gracias a todos y a todas por haber participado y sobre todo por vuestra paciencia en esta hora de retraso y por bueno y por todas las reflexiones. ¿no?